Mi nombre es José Luis, soy enfermero y estoy metido en un proyecto ahora con esto del coronavirus que nos toca vivir. Pues lo que tienen ustedes delante es el armazón de, del proyecto que quiero hacer, que no es más que un dispensador automático de gel ¿eh? y a su vez un termómetro digital sin contacto. Eh, en principio he hecho un prototipo, he hecho el chasis de madera, lo suyo si hubiera sido emplear acero inoxidable, pero bueno, aquí estoy con él, estoy, ya le di una mano de tapaporos y ahora lo estoy fijando para luego lacarlo en un color pues probablemente metalizado para que asemeje más un poco al acero. ¿eh? Y ya, pues bueno, ya le iré diciendo, pues, por lo que vaya haciendo, eh, la electrónica ya está todo no preparada y ya se lo iré comentando. <música> Una buena mano de lija, quitarle las imperfecciones, dejar la superficie bien lisa. Vamos a proceder a darle pues una primera imprimación de efecto cromado en spray. Vamos dando lo primero los canto. Así por encima, como lo que va a llevar, pues, esto es la placa, una placa en la que he metido dos, dos Arduinos Nano eh, más un reloj. Eh, aquí es donde, esto es lo que va a controlar todo. Luego va a llevar dos pantallas LCD: una grande de cuatro líneas y otra más pequeña de dos líneas ¿eh? con sus respectivos marcos que le fabricado en plástico para que se vea un poquito más decente bueno. luego va a llevar dos sensores de proximidad por ultrasonido uno para el termómetro y otro para el dispensador de El sensor de temperatura por infrarrojo para el termómetro. Unos LED que he estado soltando ahora, que me queda todavía uno, efectivo LED de indicación. Luego lleva también pues, un booster que quitará cuando la temperatura. Y luego lleva el sistema de locución. Esto es un grabador de voz. Es un pequeño amplificador. Lleva un altavoz en el chasis. Y entonces, pues bueno, eh, cuando detecte la presencia, el sensor de movimiento, que lo tengo aquí, el sensor de movimiento, cuando detecte la presencia de una persona, pues hará que salte una locución invitándolo a que se desinfecte las manos y que se tome la temperatura. ¿Eh? Ya luego cuando tenga todo terminado ya está casi todo listo. Pues ya iremos montando y ya iremos viendo. De acuerdo. Bueno, ya lo tenemos más o menos pintado, sacado ¿Eh? y bueno. Voy a empezar el montaje, para ello vamos a utilizar, voy a empezar por la parte eléctrica, eh, antes que con la electrónica. Para ello vamos a utilizar la fuente, una fuente de alimentación de un, de un ordenador normal y corriente. Este era de un ordenador viejo. Luego vamos a utilizar una fuente de energía, de que cuando se vaya la luz. Eh, mantenga la energía eh, con un antiguo site esto es una placa que se dedica a cargar la batería y luego invierte la corriente de 12 voltios la transforma otra vez en 220 su transformador y su batería ¿Eh? bien y luego pues todo lo que son los interruptores que voy a utilizar que ya luego iré explicando cada uno hay interruptores de 220 voltios y de 12 voltios ¿eh? así que vamos a empezar a, a ir montando y luego ya la parte electrónica pues bueno pues ya iré explicándola al llevar fuente de alimentación de Site, la fuente de alimentación de estas que se llaman, pues, eh, bueno, baterías, así en el pues, tengo que llevar dos interruptores: uno para cuando quiera desconectar el size y otro para cuando quiera desconectar la fuente de alimentación pues, general. Bueno, ya instalamos la parte eléctrica ¿eh? ahí abajo con su batería su fuente de alimentación el, el cargador el inversor los interruptores y ahora vamos a proceder a colocar aquí por pues, toda la parte de la electrónica ¿Eh? la tengo aquí encima y eso vamos a ir pues poniéndola en su sitio ¿Eh? poco a poco pues colocándolo en su sitio para que una vez que esté terminado ya podamos ver cómo queda todo el tema. Bueno terminamos de montar la parte eléctrica con la bombita del dispensador, el recipiente donde va el gel desinfectante. Y la parte electrónica que ya está prácticamente toda eh, montada, solo para darle corriente y empezar a probar. Esto es un altavoz con una placa de grabación de sonido que cuando detecte la presencia de una persona la invitará a acercarse, a tomarse la temperatura y a desinfectarse las manos. Por lo demás... Eh, estos son los difusores del dispensador y bueno ya luego cuando le metamos corriente y comprobemos ya iré explicando cada cosa qué es lo que hace y cómo lo hace bueno vamos a hacer una prueba para al entrar en el sótano ver eh, si el dispensador detecta nuestra presencia y nos invita a desinfectarnos las manos y a tomarnos la temperatura. Así que vamos a ver. Por favor, acérquese un momento, desinfecte las manos y tómese la temperatura. Gracias por su colaboración. Bien, vemos que funciona. ¿eh? Entonces, aquí tenemos la pantalla del dispensador. ¿Eh? Con su reloj al día, eh, mide la temperatura ambiente, está ahora mismo en 14 grados y la temperatura de las personas. ¿eh? Abajo tenemos la pantalla del dispensador que ahora mismo tiene contabilizada a tres personas y que funciona perfectamente y nos desinfecta las manos. suficiente de líquido para eh, frotarnos las manos durante bastantes segundos para que queden bien desinfectadas. Abajo una rejilla con un recipiente para recoger el líquido sobrante ¿Mm? <coughs> y por la parte de atrás pues bueno ya la electrónica está toda terminada, ¿Eh? la parte del sonido, eh, los, las controladoras de arduino nano, ¿Eh? El difusor del dispensador de gel, el, la parte eléctrica, como ya enseñé, y el recipiente para el dispensador que contiene 6 litros de dispensador de fabricación propia, siguiendo la fórmula de la Organización Mundial de la Salud. ...lleva eh, alcohol de 96 grados... ...lleva peróxido de hidrógeno... ...lleva agua purificada... ...lleva eh, glicerina... ...aloe vera... ...para proteger las manos... ...y es aceite esencial de lavanda... ...para darle un toque de perfume... ...para que no nos huela las manos tan mal... Con, ...con tanto alcohol... ...y bueno esto es todo ¿eh? esto es todo ahora voy a hacer ya la última prueba eh, voy a desinfectarme las manos encenderá el piloto me echará suficiente cantidad de, de desinfectante ¿eh? para que nos podamos frotar bien las manos durante bastante tiempo así nos aseguramos de que las manos están totalmente desinfectadas Vamos a hacer una prueba con el termómetro. Al acercarse, el aparato me detectará, se pondrá a leer y dará la temperatura. 35,85 grados. Espero que les haya gustado mi proyecto y si se anima le dejaré todas las instrucciones con los planos y todos los códigos al final del vídeo muchas gracias